Qué gusto tenerte por acá, si estás por aquí es porque hubo un video que te llamó la atención y estás acá para ver mucho más contenido, bienvenidos a Epsilon Academy Aprovecho para invitarte a dirigirte a nuestra página web epsilonacademy.com y llenar este formulario y aquí en referencia vas a colocar YouTube ¿Y qué vas a tener de beneficio con ello? 15 días completamente gratis a nuestro servicio Epsilon Plus te invito a que le eches un vistazo a este video y al contenido que está acá. Dependiendo de la membresía de tu interés, puedes ingresar y ver todos los beneficios que tenemos para ti. Y está a tu disposición y completamente gratuito por 15 días. Lo que sería el plan mayor, el plan más grande, que es el plan plus que puedes tener a tu disposición. Así que bienvenidos nuevamente. Por aquí estamos muy atentos para ayudarte en lo que necesites. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Esto es Epsilon Academy y lo que aprendes no lo olvidas. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas.